códices que ya vimos, nos van este, marcando el desarrollo de la narrativa hasta que se establecen ahí en la cercanía de Zacatepec, pues, el actual Zacatepec aquí está incluso la, la, la capilla, la primera capilla de Santa María de Zacatepec eh, aquí es el límite con el estado de Guerrero actualmente pero es obvio que esto no es un invento colonial, no es creíble que en áreas muy periféricas de la periferia como la Mixteca de la Costa, en pocos años, de repente, este, los Mixtecos hubieron aprendido cartografía a la europea, o sea, representaciones cartográficas, porque notan ustedes que la primera vez que estamos viendo cartografía. Todos los ejemplos que anteriormente estaba yo mostrando, son listados lugares, representaciones paisajísticas, cerros, etc., pero no cartografía. Entonces, de repente en la colonia empezamos a ver cartografía, la representación como mapa del espacio. ¿Y qué tan realmente prehispánico es esto? Pues obviamente deben haber eh, antecedentes. Incluso muchas veces ha señalado las notas de cuando Cortés habla como Kuzuma. ¿no? De que Mokuzuma la manda pintar un lienzo para enseñarle el camino. Entonces, obviamente entonces tenían cartografía explicativa de representación del paisaje en forma de mapas. Y la complejidad de ese tipo de documentos también indica de que el señor que hizo eso ya estaba versado en ese tema. Pues, ¿no? Pero la gran duda que yo tengo es ese enorme rectángulo que aquí está representado, que es la base del documento en realidad. Y sobre ese rectángulo están todos esos lugares Límites, ¿no? de términos, mojoneras, muchos, así sobre la línea puesta. Ahora, ahí es más difícil decir esto es ya de la tradición prehispánica en la cartografía o a qué se refieren precisamente esos eh, límites, esos linderos en ese caso, esos linderos alrededor de las comunidades. Y para ver eso, pues tenemos que hacer un pequeño mm, desviación del lado, eh, que es el momento en que entra otra escritura en la miseca, que es la escritura europea. Aquí tenemos el primer impreso que contiene una frase en una lengua de las Américas, aquí precisamente. Es la primera vez que se imprime una frase en una lengua, que obviamente en ese caso es nahuatl, 1534. Eh, muy rápido, ya en los años 30, se, y de hecho esa es de una carta de 1529, muy rápido se está adaptando la escritura europea para escribir en náhuatl, es lo primero que hacen en la Ciudad de México, todo el mundo habla nahuatl, nadie habla español, entonces muy rápido se diseña la ortografía para escribir en náhuatl. Además, no es tan complicado porque no es una lengua tonal como los otomangues de Oaxaca, etc. Entonces, los españoles rápidamente, eh, obviamente los que hablan bien náhuatl, eh, rápidamente diseñan la escritura para el náhuatl. Y entonces, una, un tema que hay que entender muy bien, las letras romanas, o sea, las letras europeas, llegan a la Mixteca para escribir en náhuatl, no en español. En la Mixteca nadie habla español. A veces es bien difícil para nosotros hoy en día entender de que cuando estamos hablando del siglo XVI, virtualmente nadie, nadie en la Mixteca hablaba español. No era una opción. Era chino, pues, ¿no? Para los que vivían en la Mixteca. Nadie lo hablaba. ¿Y cuántos, cuántos españoles vivían en la Mixteca? Pues Un ¿no? número de nada, ¿no? Dos, tres. Mercaderes y inversionistas en Teposculula, había una comunidad, unos tantos en la Chucla, un poco en la costa, y... pero eran números muy pequeños. Entonces la comunicación se daba escrito en árabe, porque eso ya se había desarrollado y además dentro de la Mixteca. Había mucha gente que hablaba nada Todos los que tenían negocios Hablaban nada, porque pues imagínate Vas a México a comprar y vender Y no hablas nada, ¿cómo lo haces? Pues, no? Entonces los mercaderes Los tratantes que Trabajaban en, en, en este, México, o lugares este, Alrededor, o los que iban A Guatemala, etc. Todos eran bilingües en agua, pero también Gran parte de la élite, porque Hablar con pues en la ciudad de México negociar con los nahuas los mexicas se hacía nahuas pues y ¿no? muchos otros pueblos nahuatl era como el inglés de aquel tiempo digamos eh, mucha gente lo hablaba o lo hablaba más o menos podía entenderse entonces cuando llegan las letras lo que se podía escribir era el nahuatl. Eh, y eso es lo que vemos justamente a mediados del siglo XVI cuando empiezan a generarse los primeros documentos en la Mixteca, que son documentos bi -escriturales. un texto en náhuatl y un texto en pictografía que decía lo mismo ¿no? la misma mensaje en dos tipos de escritura pero la escritura era siempre en náhuatl aquí por ejemplo pues, de la compra de dos caballos y lo mismo pero en náhuatl un juicio por un problema de tierras y lo mismo en agua ¿sí? aunque eso se leía obviamente en mixteco la pictografía o cho teco en ese caso oh. pero nótense una cosa aquí que, que al momento de hacer eso en la nueva realidad de la colonia se tuvo que empezar a innovar la pictografía es pectografía, entonces todos dijeron: no pues esta es la tradición prehispánica. así ¿Ah, ¿sí? ¿Esos signos de pesos? ¿Esos signos de caballos? Yo no creo que sean tan prehispánicos, ¿verdad? O sea, es nueva petrografía La pectografía, la primera etapa, antes de morir, es como una estrella, este, ¿cómo llaman esos Estrellas blancas, que primero se expanden, expanden, y luego, ¡pum!, explotan. Pues, ¿eh? O sea, la pectografía primero se expande como reacción a la conquista, tratando de incorporar cientos de nuevos signos pero es demasiado y al final pues, explota y no más quedan destitos. Este, entonces vamos a ver que que la pictografía primero tiene esa extraña expansión y siempre me gusta mostrar ese documento que es de la misma época y por lo tanto también el, el mismo formato Pictografía y Nahuatl, como ya vimos en los dos documentos antes, típico de mediados del siglo XVI, o sea, estamos hablando de 1550 a 1565, ese es el modelo bi-gráfico español, este de Nahuatl pictografía. Muy bien, digo pictografía. Ahora, ustedes, ¿cuántos signos de ese repertorio pictográfico son prehispánicos? ¿Cuántos? No uno, sí uno sí. La bandera. la bandera para 20 Es el único. Todos los demás son nuevos signos. No había casuillas, ni había dosales, ni altares, ni ni cerrojos, ni clavos, ni trompetas tampoco. O sea, toda la pictografía del libro. Bueno, no todo, pero en su gran mayoría es nueva pictografía. O sea, la pictografía expande gigantescamente para representar todo lo nuevo que pasa en el mundo de la colonia, en los pueblos. Claro, eso también es prehispánico aquí, ¿no? Signo de año. Pero todo lo demás son nuevos signos. Bueno, claro, hasta dónde ese es aguantable, ¿no? Tratar de expandir, expandir, expandir, expandir, pues no es aguantable, y claro... En un momento eso llega al colapso y eso es lo que vemos después. Ya no puede seguir expandiendo y le gana esta forma, la escritura alfabética. Primero en ahora, pero ya a partir del desarrollo de las eh, ortografías para zapoteco y Misteco, está a partir de 1567, ya empieza también la producción de textos escritos en esas lenguas, eh, muy ampliamente, pues, ¿no? grandes números de textos escritos. Pero eso es ya después de 1570, digamos que ya realmente empieza a eh, despegar la producción de documentos alfabéticos en Mixteco y zapoteco y también Chochoteco Sin embargo, no, que siempre queda como opción. Y en aquellos lugares donde no se desarrollan tradiciones en la propia lengua, ortografías, se sigue usando el náhuatl. Por ejemplo, no se desarrolla nunca una tradición ortográfica para el mije, hasta no mucho después, en el siglo XVIII con Quintana. Entonces, los mijes siempre escriben en náhuatl, siguen, este, hasta finales de la colonia siguen escribiendo en el náhuatl. ¿sí? Ellos se mantienen simplemente con el náhuatl porque nunca se desarrolla la ortografía para mí. Y así probablemente también en otros lados. Por ejemplo, sabemos que los frikis preferían, por la cercanía y todo lo demás, que en Mixteco. ¿no? Los pocos documentos que tenemos en Chicahuasla en lengua indígena están en Mixteco. Y hasta que Burgoa nos dice que el fiscal de Chicahuasla usa Benito Hernández, la doctrina, en Mixteco. O sea, hubo suficientes triquis bilingües, obviamente, por todos sus tratos con los Mixtecos alrededor, que nunca se desarrolló desarrolló una ortografía para Triqui. Ellos usaban el misteco, y otros el náhuatl, y así. Pero en esa fase del náhuatl, empezamos a ver algo en, en, en los documentos. Por eso, por, por, por lo que lo traje a, a, a, a colación, es porque empezamos a encontrar escritura en la pictografía este, que se produce en esa época, eh, Podemos entonces entender de que son documentos 1550 para adelante, donde ya se empiezan a glosar los lugares con letra gótica de la época en Náhuatl. En pues, ¿no? Estamos en la Mixteca, pero los documentos vienen glosados en Náhuatl y ya sabemos a qué se debe esto. No se debe a corredores de Náhuatl hablantes que de, de, de, de restos de las muestras de Moctezuma, y cosas que se han pensado, simplemente es parte del proceso de cómo llegan las letras a la Mixteca. Y en esa época también tenemos ese tipo de documentos. Es uno, seguramente ustedes no lo conocen. Es el eh, Mapa 3 de Saussure, que está en Suiza. Es una copia, en muchos papeles, o sea, él era viajero y nada más trajo un de papelitos chiquitos tipo Alba nene. El, eh, el mapa era de tamaño, entonces más colocó sus papelitos y entonces cuando quieres, esa es una reproducción que yo hice en base a fotos de cada papelito y armé en Photoshop los papelitos como él los tenía sobre el original, entonces nos da una idea del original, pero por eso claramente sí. hay esos huecos donde él no puso papelitos pues, porque no había nada ahí. <coughs> Pero bueno, es, es un clásico ejemplo del documento que vamos a encontrar por montones en el siglo XVI. La iglesia en el centro, rodeado por mojoneras. Bueno, en ese tiempo hay que tener todavía mucho, mucho cuidado en decir mojonera, porque son realmente puntos como hoy, donde se construye un, un pilar de piedra, o estamos hablando de parajes limítrofes, términos, ¿no? O sea, que no es un punto particular, pero más bien es un paraje donde se, se colinda. No, no es difícil de decir qué es, pues. ¿no? Pero ese modelo empieza a abundar de repente en la mixteca, pero abunda. A veces muy complejos, aquí es uno que está relacionado, más difícil de ver, pero vemos aquí los linderos, los límites. Aquí da la vuelta y forman un rectángulo con la iglesia en el centro aquí. Este... Y al lado, otro rectángulo, o sea, son dos comunidades representadas con su iglesia aquí. Este, dos iglesias y cada uno con sus linderos alrededor. Esos rectángulos de linderos empiezan a ser como algo constante, constante en la, en la, en la, en la cartografía indígena. Que es justamente lo que vemos inserto en ese... Narración más bien histórica del lienzo de Zacatepec ¿No? este, hemos visto que hay una narrativa que está construida mediante ese camino que es una narrativa histórica de la colonización y la conquista de la cuenca de Zacatepec y la fundación de la comunidad mixteca ahí seguramente para tomar control de la materia prima del algodón y eso está inserto en o combinado con o puesto encima de una cartografía que es ese rectángulo con, con límites. ¿Sí? Bueno, en una forma sencilla vemos que esto está pasando con muchas comunidades que están produciendo estos documentos. Pero no tenemos ningún ejemplo prehispánico como ya había insistido. Entonces para abordar ese problema con que voy a terminar, ¿qué está detrás de esos de esa abundancia de repente a partir de mediados del siglo XVI de representaciones de comunidades a través de una iglesia con, con lideros alrededor. Y para eso vamos a un tema un poco más complicado y vamos a tener que visitar a mi tierra donde yo nací. Este, se ha trabajado con un concepto que para, para abordar esa problemática se ha trabajado con un concepto que viene de los estudios sociales de la época medieval en Europa. Y, y como eran historiadores alemanes que inventaron los términos, y como el alemán siempre suena muy padre cuando somos académicos, pues nos quedamos con los términos en alemán, Personenverband und Territorialverband. En realidad es unión personal y unión territorial. Y explica esos dos términos, explican formas coexistentes, pero conflictivas De la relación de la persona con la sociedad En la época medieval había dos maneras de relacionarse Con la sociedad La unión personal o No con la sociedad, más bien con el poder La unión personal o la unión territorial Y en la época medieval dominaba la relación personal Hoy en día domina la relación territorial Si yo que no soy mexicano, estoy en México y les robo el iPhone, me van a procesar bajo las leyes mexicanas. ¿Por qué? Porque estoy en el territorio de México. Punto. Es el territorio que define la relación de la persona con el poder. Por simplemente el hecho de estar en México, estoy sujeto a el fisco mexicano, tengo que pagar impuestos, aunque no soy mexicano, tengo que pagar impuestos, estoy sujeto a la ley mexicana. ¿sí? Entonces, esa es una relación territorial, porque mi relación fiscal y de jurisdicción se defina por territorio en que me encuentro. Pero esto, que hoy en día lo vemos tan normal que casi no podemos creer que hay otras formas de organizar sociedades, pero sí lo hay. Y de hecho, esa relación territorial es muy reciente, es una... Consecuencia de la creación de, este, de Estados-Nación, cuando bajo la idea de las naciones con sus fronteras se crea esa idea de la unión territorial, pero siempre quedan restos de la unión personal. Y por ejemplo en México podríamos decir el ejército. Si yo me voy al ejército, ya me hago personalmente mi relaciones con el ejército. Cuando yo hago una cosa, este, un, un delito, ya estoy sujeto al derecho militar. Ya no soy civil, pues. ¿no? Cambio, aunque estoy en el mismo lugar que ustedes, pero de repente cambia mi jurisdicción o la jurisdicción al que soy sujeto, pues. Puede que aplican diferentes reglas fiscales para mí al momento que entro en la agencia, nadie me raro. Pero lo que pasa ahí en realidad es una unión personal, ya no depende del territorio en que está, depende de la relación que yo entablo con una cierta jurisdicción o, o, o elemento fiscal. Y así funcionaba Europa en la época medieval, es la famosa representación del Sacro Imperio Romano con el emperador y los siete este, electores, ¿no? que era una corrupción brutal, sabemos esa fue la manera en que Carlos I llegó al poder, pues, ¿no? comprando los siete jueces por parte de su tío. Pero bueno, este, y aquí se ven muy simbólicamente las relaciones personales del poder con el emperador romano de Alemania. Y para ponerlo un poco sobre una ma un mapa, tomo un caso que yo conozco bien, que es la ciudad donde yo nací, Utrecht, eh, a mediados del siglo XII. Eh, bien, bien en la época medieval entonces, ¿no? aquí es la ciudad la fosa medieval este, defensa que era muy grande una de las fosas más grandes ¿por qué? porque había varias comunidades que tenían que encerrarse dentro de la fosa entonces la fosa tenía que pues, porque esas comunidades que estaban aquí, aquí y aquí dijeron nosotros ayudamos en cavar pero que obviamente también nos rodean nosotros pues, ¿no? entonces solamente se pudo hacer haciéndolo gigantesco, muy muy muy largo